saludos a todas y a todas. Veo que está ya la mayoría de las autoridades municipales conectadas. Les solicito respetuosamente que podamos activar nuestras cámaras y audios para poder dar inicio a la segunda sesión solemne de Cabildo, con fecha 13 de agosto del año 2021. Siendo así, daremos inicio a esta sesión solemne. Muy buenas tardes a todas y a todos y damos la más cordial bienvenida a la maestra Giovanna Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al mismo tiempo a la primer visitadora, licenciada Laura Aguilar. Siendo las 11 horas con 46 minutos del día de hoy, viernes 13 de agosto, iniciamos esta segunda sesión solemne de Cabildo del año 2021 bajo el siguiente orden del día: primer punto de. El orden lista de asistencia. Segundo, declaración de validez de la presente sesión. Tercero, entrega y exposición del quinto informe semestral de actividades de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos a cargo de su titular, maestra Olga Liliana Palacios Pérez, del H. Cabildo de San Luis Potosí. Y como cuarto punto dentro del orden del día, la clausura de la presente sesión solemne. Como primer punto del orden del día y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 38 del reglamento interno, procedo a pasar lista de asistencia. Presidente municipal, maestro Javier Nava Palacios. Presente, secretario. Muy buen día a todas y a todos. Bienvenido, presidente. Regidora Dulce Carina Benavides Ávila. Bienvenida, regidora Preste. Toma su asistencia. Nada más tiene allí su, su audio, no estaba funcionando. Presente. Regidor Alfredo Lujambio Cataño. Sí, presente. Buenos días, hermano. Regidora Nadia Michelle Viera Hernández. Presente. Regidor Cristian Iván Azuara Azuara. Presente. Regidora Verónica Rodríguez Hernández. Presente. Regidor Jamie Uriel Waldo Luna. Presente. Regidora María Verónica Campillo Salazar. Presente. Regidor Juan Antonio Salas Herrera. Presente. Regidora Ana Rosa Pineda Guel. Presente. Regidor Eloy Franklin Sarabia. Regidora Lidia Karina Zavala Rodríguez. Presente. Regidor Juan Daniel González Ayala. Presente. Regidor Ángel Manuel Reina Sánchez. Presente. Regidora Alma Mireya Serino Zapata. Presente. Índico municipal Víctor José Ángel Saldaña. Indica municipal Alicia Nayeli Vázquez Martínez. Presente. Se informa nuestro presidente municipal Javier Nava Palacios que se recibió en secretaria general justificante de inasistencia de la regidora Frida Fernanda Rosa Záratez por temas de salud y al mismo tiempo se encuentra reunido el quórum legal que señalan los artículos 25 de la ley orgánica del municipio libre de San Luis Potosí y 38 del reglamento interno para celebrar esta sesión solemne convocada para el día de hoy. Como segundo punto dentro del orden del día, cedo el uso de la voz a nuestro presidente municipal, Javier Nava Palacios, para que haga la declaratoria de validez de la presente sesión. Adelante, presidente. Gracias, secretario. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Bienvenida la maestra Giovanna Argüelles Moreno, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias por acompañarnos en este importante eh, evento para la administración municipal, eh, maestra. También a la licenciada Laura Aguilar, primera visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, igualmente. Y por supuesto, darle la bienvenida a la licenciada Olga Palacios Pérez. Muchas gracias. También coordinadora de Derechos Humanos del de, eh, municipio de San Luis Potosí. Es la rendición de este informe y vamos a dar... Eh, eh,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 Municipal, y como tercer punto dentro del orden del día, para desahogar este punto, hago del conocimiento que en el artículo 88 bis, último párrafo de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, ordena que quien ocupe la titularidad de la Coordinación de Derechos Humanos, rendirá ante el Cabildo un informe semestral de actividades en sesión solemne. En virtud de lo anterior, sea el uso de la voz a la maestra Olga Liliana Palacios Pérez, titular de la citada coordinación con la finalidad de que otorgue cumplimiento a la disposición legal invocada adelante maestra muchas gracias muy buen día a todas y a todos honorable cabildo del municipio de san luis potosí me permito entonces solicitar que me eh, compartan el acceso a la pantalla para eh, poder hacer eh, ver la presentación que he preparado para esto listo, listo maestra bien pues precisamente eh, nos encontramos frente al cumplimiento como lo decía el secretario general del ayuntamiento del quinto informe semestral de la coordinación municipal de derechos humanos misma que he tenido a mi cargo por lo que refiere al periodo febrero a julio del 2021 esto eh, es importante eh, señalar porque pues bueno si bien es cierto que es este quinto informe semestral eh, también es el último informe que rindo ante esta administración y por ello también me permitiré compartir algunas cuestiones relativas a la gestión de esta coordinación durante esta administración y bueno, obviamente, haciendo puntual énfasis en lo correspondiente a este periodo. Como les decía, a dos años de la coordinación de derechos humanos del municipio de San Luis Potosí, quiero compartir con ustedes un cierre desde la gratitud. Este organismo municipal eh, pues, ha desarrollado actividades y acciones que incluso desde Cabildo han acompañado el devenir precisamente de este organismo municipal. Ya sea desde la solicitud de atenciones, la canalización de casos que nos presentaban, así como a través de las revisiones e instrumentos normativos municipales, como lo es ahora también el reglamento interno de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos. Entonces, eh, es importante para mí hacer mención precisamente que este organismo municipal se ha conformado con un equipo multidisciplinario con vocación de servicio y con ganas de incidir, compartir, escuchar y acompañar procesos para el acceso de los derechos humanos. Esta coordinación ha dado pasos importantes. ...para poder cumplir con estas funciones que tenemos encomendadas desde la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, así como otras disposiciones. Ahora ya contamos con una partida presupuestal que no teníamos un patrimonio propio y una plantilla escrita a la misma. Esta importancia de fortalecer y robustecer institucionalmente este organismo precisamente radica en que somos un ente orientador al interior del gobierno municipal encargado de realizar acciones para promover los derechos humanos, atender a las personas usuarias y fortalecer la administración pública municipal desde la observancia de los derechos humanos. Esto de la mano de tener esta vinculación con las instancias municipales, así como las instancias estatales, como es el Organismo Autónomo de Derechos Humanos, que es la Comisión Estatal de los Mismos. Para pasar precisamente a los ejes en los cuales hemos desempeñado nuestro trabajo eh, me voy a referir al primero fomento de la cultura a la cultura de la dignidad de las personas colocando que la promoción de los derechos humanos precisamente ha constituido eh, este esfuerzo en acercarnos a las personas y acercar a ellas las herramientas para exigir sus derechos, conocer las instancias a las que pueden acudir y con ello favorecer la exigibilidad de los derechos procurando que esta coordinación dé un acompañamiento para ello. Así, a pesar de esta cotidianidad nueva que tenemos con la pandemia y en esta semaforización cambiante, pues hemos estado atentas y pendientes de varios ejercicios, tanto presenciales como virtuales, a como nos ha dado también la posibilidad. Hemos estado en pabellones del empleo, hemos visitado mercados locales, Realizamos jornadas eh, municipales, como por ejemplo la del 8M. Nosotras seguimos caminando dirigidas a personas que habitan y transitan el municipio y realizadas por la Coordinación de Derechos Humanos, teniendo un impacto de 151 personas. Asimismo, eh, en el sector privado hemos eh, tenido pláticas con diversas empresas, eh, todo esto a nivel eh, de vía remota pues virtual, pláticas en rutas de tianguis, participación en dos ocasiones, en gobierno de a pie, eh, pues dando trípticos y pues dando información para que las personas puedan acudir con nosotros. Sobre estas Jornadas de Promoción de Derechos Humanos en Centros Educativos, educativos hemos acudido a tres escuelas en cuatro sesiones virtuales. Hemos tenido actividades diversas como la actividad de Ampliando el Jardín en, la, en el Jardín de Tequisquiapan el 30 de abril, Tuvimos la participación del ciclo de conferencias de la comunidad terapéutica Vista Hermosa con el tema derecho a la salud y en el libre desarrollo de la personalidad, mesas de trabajo con vecinas y vecinos de las colonias del Llano y Progreso, colecta de alimentos para el Banco de Alimentos de San Luis Potosí. Presentación de las tarjetas de derechos de las personas migrantes en tránsito en el municipio de San Luis Potosí, con la participación de la jefa de misión de la OIM en México. Actividades en el, en el marco del mes internacional del orgullo LGBTIQ con un conversatorio, con la pinta simbólica de dos cruces peatonales y siguiendo, eh, pues, dando la apertura a la información y a temas de erradicación eh, de, y de, de violencia y de discriminación. Por lo que refiere al eje 2, la atención a personas usuarias es la parte medular de la coordinación. Es su razón de ser, por ello se ha buscado su fortalecimiento en cuanto a la ampliación del personal con una capacitación constante y la posibilidad de recibir atención psicológica. El reto principal con relación a la atención a personas usuarias ha sido buscar posibles soluciones cuando las leyes y las instituciones no tienen la posibilidad de resolver una situación ante problemas tan profundos con una raíz de violencia estructural tales como la explotación laboral de personas, jornaleras, niñas, niños, en situación de calle, entre otras. En este sentido, la labor de este eje ha recibido por el periodo de este quinto informe semestral en un total de atenciones y seguimiento de 112, aquí se ve el desglose, Hemos emitido medidas administrativas, hemos dado seguimiento a casos que nos canalizan, solicitudes de colaboración, solicitudes de informe en las que solicitamos vaya a las autoridades municipales qué es lo que están haciendo sobre la resolución o atención de un tema. Hemos dado atenciones diversas que acuden presencialmente a la coordinación o vía telefónica. Hemos establecido canalizaciones a instancias de atención inmediata e integral. Hemos hecho remisiones a diversas instancias también. Hemos recibido quejas internamente ante la, la Coordinación Municipal de Derechos Humanos. Y hemos establecido eh, la remisión directa ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por otro lado... Por lo que refiere al eje 3, el fortalecimiento de la administración pública municipal ha sido una clave precisamente para cambiar el pulso de la administración. Tenemos la convicción de que entre más eficiente es el servicio público municipal, mayor respeto hay hacia los derechos humanos. Esta acción es fundamental para que eh, pueda haber precisamente espacios de diálogo efectivos con distintas áreas municipales para la observancia de los derechos humanos. El fortalecimiento institucional. Es una de nuestras tareas eh, más importantes también y sobre ello hemos establecido vínculos muy importantes como lo han sido con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del curso El Derecho de los Pueblos Indígenas a la Consulta Previa, Libre e Informada, el curso de Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio, realizamos jornadas municipales, nosotras seguimos caminando, dirigidas directamente al personal del ayuntamiento y realizadas por esta coordinación. Realizamos el curso contenido y alcances de la norma 035, justo a algunas áreas de aquí de, del ayuntamiento. También desarrollamos el taller responsabilidades de las personas servidoras públicas ante casos de violencia contra las mujeres. Desarrollamos el taller rutas institucionales de atención ante casos de violencia contra las mujeres impartido a personal del centro de atención familiar CAF, Los Vargas. El curso taller gestiona derechos humanos, buenas prácticas en el ejercicio, digo, en el servicio público municipal con enfoque de derechos humanos. Cabe hacer mención que este curso se diseñó desde dos personas que se encontraban cursando el posgrado de administración pública, administración y gestión pública y educación, que hizo eh, vinculación esta administración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cuyo proyecto es este. El protocolo de actuación para el personal de inspección de la unidad de gestión del centro histórico conforme a derechos humanos, el cual ya se presentó y ya tuvo la primera capacitación al grupo estratégico del mismo y ya se ha comenzado a aplicar. Y hemos estado continuando con estas labores de capacitación a eh, quienes integran las generaciones, en este caso la 54 de cadetes de seguridad pública municipal en el curso básico de formación inicial para policía municipal. Y pues bueno, me gustaría brevemente hacer un recuento de la gestión y quiero comentarles que la ejecución de los ejes que fomentan la gobernabilidad en el municipio... Toda vez que al tener una población que conoce sus derechos, contar con un espacio de derechos humanos en la administración municipal y un personal fortalecido en el conocimiento de los derechos de las personas, se propicia que las decisiones públicas cuenten con el enfoque de derechos humanos. Lo anterior requiere de un sentido de gobernanza, porque en el actuar de la coordinación se contó con la participación y colaboración de la sociedad civil, sector privado y organismos públicos municipales. Quiero hacer mención de que la fuerza de esta coordinación son precisamente las personas que la integran, así como las personas que han colaborado y han sumado esfuerzos a esta. En este sentido, me permito agradecer precisamente a estas instituciones eh, académicas, instancias municipales, eh, instituciones de la sociedad civil como Juntos Aced, educiac eh, Educación y Ciudadanía, My World México, apoyar Rise Up, Colectiva solidaridad Ciudadana, Perspectiva Lila, Fundación Gilberto Rincón Gallardo, Capítulo San Luis Potosí, AC, Amigos Potosinos en la lucha contra el SIDA, Onyalistli, entre otras tantas a las coordinaciones municipales del Estado de San Luis Potosí, a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Guardia Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sumando también en el ámbito internacional a ACNUR y a la OIM. Esta coordinación termina con un equipo robustecido, con una propuesta más sólida de atenciones a las personas usuarias, con capacidades fortalecidas, con el suficiente alcance para que sea un organismo que se mantenga que continúe, al que se le siga brindando este fortalecimiento para que las personas tengan esta garantía de contar con un eh, lazo inmediato en la administración municipal. Termina también con el reconocimiento del camino andado, camino para el cual es imprescindible el respeto y la protección de la dignidad humana. Y en este sentido, pues solo eh, quiero mostrarles estos eh, datos que conforman cómo del 2019 tuvimos la atención a 1,121 eh, casos o personas 2020-1092 y en lo que va de este semestre, de, por lo que refiere a este informe 349 personas con relación al fomento de una cultura de la dignidad de las personas con relación al G3, impulso del fortalecimiento institucional sobre la observancia de los derechos humanos del 2019-604 del 2020-2263 y del 2021, 446. Y por lo que va el Eje 2, Atenciones para Personas Usuarias de la Coordinación de Derechos Humanos, en el 2019, 190, en el 2020, 204, y en el 2021, 76. Solo por señalar que ahora estas acciones que hemos realizado en agosto son el curso de la norma 035, pero ahora dirigido a la Dirección de Ingresos, perteneciente a tesorería había sido antes a la dirección de protección civil y también la capacitación responsabilidad jurídica en materia de género en casos de violación a derechos humanos de las mujeres esto como una medida en cumplimiento a las medidas de la declaratoria eh, de alerta de género contra la de, alerta de violencia de género contra las mujeres que inició este pasado 11 de agosto y pues bueno Muchas gracias por el acompañamiento. Gracias eh, por las críticas constructivas, por ser colaboradoras y colaboradores desde el Cabildo, desde las instituciones municipales, desde Sociedad Civil y desde lo particular. Gracias y pues sigo haciendo mención de esta frase que ha sido eh, brújula para nosotros y que nos ha orientado a continuar trabajando fuerte y en compromiso. Derechos humanos a tiempo completo y en todo el lugar. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, coordinadora eh, y maestra Olga Palacios Pérez por esta presentación y en el mismo espíritu de la solemnidad de esta sesión, me gustaría darle el uso de la voz a la maestra Giovanna Argüelles, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en esta sesión. Adelante, presidenta. Muchas gracias, eh, secretario. Saludo eh, con mucho gusto a la distancia, maestro Javier Nabo Palacios, presidente municipal de San Luis Potosí, secretario eh, síndica municipal Alicia Nayeli, eh, por supuesto a la coordinadora Olga Palacios y a todas y todos que eh, regidores y, e integrantes, regidoras y regidores e integrantes de Cabildo. Es un gusto para mí acompañarles sobre todo en, en la difusión y en acciones a la protección de los derechos humanos. Como ya lo comentaba la maestra Olga, es importante el centrar los derechos humanos en la dignidad de todas y todas las personas. Este es el, el artífice, el eje rector que nos mueve. Y de ahí se generan y se desdoblan todos aquellos esfuerzos para que pueda llegar a la ciudadanía, a todas las personas, estos, estos esfuerzos. Mis felicitaciones por todo, por todo este trabajo, Maestra Olga. Eh, eh, el, estos esfuerzos, como siempre, abonarán a un Estado de derecho y sobre todo también a un Estado donde tengamos eh, esta visión y esta, esta cuestión de derechos humanos. Como lo decía eh, Antonio Guterres eh, en, en, su, en su informe, en los derechos humanos, no pueden ser lo máximo, tiene que ser lo mínimo, lo mínimo que tengamos para que entonces podamos alcanzar una dignidad plena como seres humanos, como personas. Les agradezco. Muchas gracias, este, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también a la distancia le mandamos un cordial saludo desde la Administración Municipal. Como cuarto punto dentro del orden del día, cedo de el uso de la voz a nuestro presidente municipal Javier Nava Palacios para un mensaje final y el cierre de la clausura de la misma. Adelante, presidente. Gracias, secretario. Muchas gracias. Perdón, tengo un problema aquí con la ahí está. Gracias, eh, a la maestra Olga Liliana Palacios Pérez, muchas gracias, licenciada, por eh, todo este esfuerzo. Ya de tanto tiempo de construcción y reconstrucción de un espacio tan importante como lo es la coordinación municipal de derechos humanos y todos los esfuerzos que se hacen día a día. Y que esto es una construcción permanente. No habremos llegado quizá eh, a donde queremos llegar, pero es eh, esa construcción que con el esfuerzo de las distintas áreas, por supuesto, de la coordinación y con la vinculación con otros espacios como lo es la propia coordinación o la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se irá construyendo un mejor espacio para la dignificación de eh, las ciudadanas, de las personas, de todas y todos en San Luis Potosí. Gracias, maestra Giovanna Argüelles, por eh, acompañarnos en este informe. Es eh, muy rápido lo que se plantea en una sesión solemne como esta, pero el trabajo es arduo y se ha puesto el alma y el corazón, y obviamente el respeto a la legalidad, lo que nos ha hecho estar en una mejor posición y ojalá podamos seguir avanzando. No quiere decir que esto, eh, insisto, ya sea eh, en definitiva. Hoy, hace unos minutos en eh, la sesión eh, ordinaria de Cabildo, aprobra, aprobamos el reglamento de, interno de la coordinación de derechos humanos eh, del municipio de la capital y esto para nosotros es fundamental, es lo que deja un cimiento mucho más sólido para que se pueda seguir trabajando, para que haya las condiciones adecuadas y que sea más sencillo el trabajo de todas y de todos y por supuesto la defensa de todas aquellas y aquellos que requieran una coordinación fuerte, sólida con el trabajo comprometido como lo es el trabajo de la licenciada Olga Palacios Pérez. Entonces, pues muchas gracias de verdad sabemos que eh, hay muchísimo por hacer. Hay otras áreas que fuimos creando, como la Instancia de las Mujeres, la Puerta Violeta, el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Procuraduría para Prevenir y Erradicar la Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, la Procuraduría de, la, de las y los adultos mayores. En fin, son instituciones que van formando parte de esta eh, nueva idea de cómo se deben hacer las cosas y cómo se deben propiciar mejores condiciones desde la administración municipal. Entonces, pues muy agradecidos de verdad. Olga, es, ha sido un gran eh, honor trabajar de la mano. Sabemos que son eh, temas complejos los que se atienden aquí y qué bueno que hay esa independencia, esa visión de que las cosas se deben de hacer eh, porque es lo correcto hacerlas y porque hay un marco normativo también que lo respalda, pero por supuesto también una convicción democrática como la que se tiene desde la coordinación actualmente y como la que vemos nosotros también desde el gobierno municipal. Entonces, pues agradecidos y agradecidas y si me permiten, eh, daremos por concluida la sesión eh, cerrando de esta manera, con fundamento en el artículo 47 del reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí y habiendo sido agotados los puntos del orden del día, Doy por clausurada la presente sesión solemne de cabildo, siendo las 12 horas con 10 minutos del día 13 de agosto del año 2021, atendiendo por supuesto el informe, el quinto informe semestral de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos a cargo de la maestra Olga Liliana Palacios Pérez. Muchísimas gracias por su atención y se levanta la sesión. Gracias a ustedes. Saludos a todos, a todos, un abrazo a la distancia, presidenta.